Sí, esta semana eh, pasada tuvimos el miércoles 7 de, de septiembre se realizaron las, las elecciones de la Junta Ejecutiva de Cetera, ¿no? Es una elección que se dio a nivel nacional donde podríamos decir, bueno, a nivel nacional se renueva eh, la, la, la celeste violeta eh, pero donde notamos muy poca participación del de conjunto de docentes de, del resto de las provincias. Pero acá en Nauquén tuvimos una participación un poco más importante y sobre todo los resultados que obtuvimos, ¿no? donde este, más de 3.500 compañeros y compañeras en toda la provincia apoyaron a la lista multicolor, este, que logró un gran triunfo, 2.500 eh, votos, eh, este, la celeste violeta. mil y, votos de diferencia, digamos, sí, con la multicolor, mil votos de diferencia. Y una tercera lista, que era la azul y blanca, obtuvo 660 votos. Así que bueno, digamos, para nosotras, eh, este, esta elección y estos resultados representan, por un lado, un apoyo ¿no? a esta conducción que viene este, a, retomando un poco lo que ha sido la tradición ¿no? en este aniversario de Aten. Este, la participación democrática, los espacios para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación podamos decidir y, y que fue la herramienta que nos fortaleció siempre a la hora de pelear ¿no? y luchar y defender nuestros derechos este, frente a un gobierno. Y por otro lado, ¿no? un llamado a atención, atención este, a, a, a la conducción provincial del TEP, este, que justamente viene haciendo todo lo contrario ¿no? avanzando junto con el gobierno en lo que tiene que ver este, nuestra, la reforma educativa, en nuestras condiciones ¿Y el este... gobierno también lee este, este voto de lucha de la base docente? Claro, me imagino que está preocupado porque sus aliados hoy este, no han, digamos, ganado en esta elección así que, bueno, esto de, de una manera nos fortalece y, y, y viene planteando ¿no? un claro mensaje de los compañeros y compañeras que necesitamos asambleas es un mensaje a la conducción provincial porque hemos obtenido un triunfo este, en, en seccionales incluso donde dirigen ellos, donde dirige el TED. Como que... Añelo, como Centenario, claro, Añelo o sea, donde pala. ocurrió lo de Aguada San Roque. Bien, o sea que un contundente triunfo de lucha del voto de la multicolor. Silvia, y mañana hay una actividad de bibliotecarios. Sí, mañana 13, este, en el día de los bibliotecarios y bibliotecarias, este, bueno, en su día se van a convocar a luchar frente a, al Consejo Provincial de Educación a las 10 horas, así que están todos convocadas y convocadas. donde reclaman? Por un lado el reconocimiento de los títulos este, y por otro lado, este, bueno, la, la, los cargos, que se creen los cargos en el nivel primario e inicial. Bien, entonces convocamos a mañana y habrá constancia para los que allí se acerquen. Muchas gracias, nos vemos en miércoles. Esto fue Aten Capital les canta las 40.